Hola, en este video tutorial vamos a ver cómo tratar estadísticamente los datos que hemos recogido para nuestra investigación. En un primer momento nos vamos a centrar en lo que es estadística descriptiva. Para ello vamos a tabular los datos que hemos obtenido y hallar su frecuencia. Vamos a hallar las medidas de tendencia central para resumir lo que significan los datos mediante la media, la moda y la mediana. Vamos a hallar también las medidas de posición, que son los cuartiles, los deciles, los percentiles y también la mediana, porque la mediana es a la vez una medida de tendencia central y una medida de posición. Por último, para ver si esas medidas de tendencia central son representativas, lo que vamos a hacer es hallar medidas de dispersión, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Concretamente nosotros nos vamos a centrar ahora en lo que es la distribución de los datos en una tabla para hallar sus frecuencias. De esta manera obtendremos la frecuencia absoluta de un valor, que es el número de veces que se repite, la frecuencia absoluta acumulada, que es el número de veces que se repite ese valor y todos los que son más pequeños que él. La frecuencia relativa, que sería el porcentaje de veces que aparece un determinado valor, y la frecuencia relativa acumulada, que de forma similar a la anterior, sería el porcentaje de las veces que aparece un determinado valor y todos los que son más pequeños. Para ello vamos a partir del concepto de variable. Cuando nosotros estudiamos una variable nos referimos a una característica, una magnitud o un recuento que hacemos que va a cambiar o que varía de un sujeto a otro o de una medición a otra. Por ejemplo, si vemos de qué color tienen los ojos los alumnos de una clase, podrían ser verdes, marrones, negros, azules, es decir, ese dato va a ir cambiando y eso es lo que denominamos una variable la vamos a denotar como x sub i, donde iba a tomar todos esos posibles valores de la variable. Pues en este caso el color de los ojos, azul, negro, marrón, verde. Vamos a poner un ejemplo con las notas que han sacado en un examen 20 alumnos. Si nosotros tenemos el listado con las calificaciones y eso que solo tenemos 20 alumnos, imaginaros 200, es bastante complicado poder extraer alguna conclusión de él. Entonces lo primero que vamos a hacer es ordenarlos de menor a mayor de manera que eh, ahora parece que es algo más fácil poder ver los datos. Para simplificarlo todavía más lo que vamos a hacer es en una tabla poner primero los posibles valores que puede tener la variable. En nuestro caso como son notas del 1 al 10 pues pondremos desde el 1 hasta el 10. Podríamos haber empezado en el 0 porque algún alumno podría haber tenido un 0, pero bueno, como la nota más pequeña es un 1, hemos empezado en 1. Lo siguiente que hacemos es contar las veces que aparece ese determinado valor de la variable. En este caso, como los tenemos ordenados, es mucho más fácil que de la forma anterior, si aquí tuviéramos que ir saltando de uno a otro. El 1 vemos que hay un resultado, del 2 vemos que hay dos resultados, pues pondremos 2 en la frecuencia absoluta, del 5 volvemos a tener otros dos resultados, pues de nuevo en el 5 ponemos dos resultados. Como vemos, el valor 3 y el valor 4 no los obtiene ningún alumno, por eso hemos puesto que su frecuencia es 0. Y así seguiríamos para todos los valores de la variable. Al final tenemos que tener en cuenta que la suma de todas las observaciones tiene que dar el total de alumnos que yo he medido, en este caso 20. Y a eso es a lo que llamo n. Si lo analizamos un poquito más despacio, veremos que la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico, que es lo mismo que nos permite saber cuántas personas coinciden con un valor determinado. Por ejemplo, si nos preguntamos cuántos alumnos han tenido un 10, lo que haremos es ir al valor de la variable 10 y miraremos su frecuencia absoluta 2. Luego ya sabemos que dos alumnos han tenido una calificación de 10. Recordamos también que la suma de todas las frecuencias absolutas debe dar 20, que es el número de observaciones que tenemos. Luego la suma de todas las frecuencias absolutas me dará n. La frecuencia absoluta también es muy útil con variables cualitativas nominales porque permite saber exactamente el número de individuos o de observaciones que coinciden con una categoría. Por ejemplo, si nos fijamos en las distintas extraescolares que oferta un centro educativo, podríamos saber cuántos alumnos hay matriculados en música simplemente yendo al apartado donde la variable toma el valor música y mirando el número de veces que se ha repetido ese valor de la variable, en este caso 35. Luego 35 alumnos son los que están matriculados en música. Eh, la frecuencia absoluta, hemos dicho, que permite saber cuántas personas coinciden en un valor determinado. Pero, ¿y si quisiéramos saber cuántos alumnos tienen que repetir el examen porque han suspendido? En ese caso, necesitaríamos saber cuántas personas obtienen un determinado valor y todos los menores. Para eso, lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia absoluta acumulada nos va a dar la suma de las frecuencias absolutas de ese valor y de todos los inferiores a él. Luego, si queremos saber cuánta gente ha suspendido, tendríamos que sumar la frecuencia acumulada de ese valor, en este caso 4 porque es el que no alcanza el 5, la frecuencia acumulada de 4 y de todos los valores inferiores a él. Si yo sumo 0, 0, 2, 1 y 0, me da que la frecuencia acumulada es 3. También lo podría hallar calculando, por ejemplo, si nos fijamos para el 5, la frecuencia acumulada en el valor anterior, puesto que así me evitaría tener que volver a sumar todo lo que ya he sumado antes, ya sé que es 3, y le añadiría la frecuencia absoluta de ese valor. 3 más 2, pues me daría 5, que es lo que me indica en esta fórmula. La frecuencia acumulada del valor anterior más la frecuencia absoluta de mi valor me va a dar la frecuencia acumulada de ese valor. De manera análoga con el 6, la frecuencia anterior sería el 5, 5 más 0, en este caso me da 5. Si hallásemos la de 7, 5 más 2 me daría 7, si hallamos la de 8, volvemos a partir de la frecuencia acumulada anterior, 7, que sería la suma de todas las anteriores, 7 más 7, que es la frecuencia absoluta de este nuevo valor, y obtendría 14. Así iríamos haciendo hasta el final, y al final siempre tenemos que tener en cuenta que la última frecuencia absoluta acumulada me tiene que coincidir con el total de datos que tengo en mi investigación, porque lo que estoy haciendo es ir acumulando resultados, por lo tanto al final tengo que tener todos los valores, tiene que ser igual a n, si no es que me he equivocado al calcular la, la columna. Eh, la frecuencia absoluta acumulada es muy útil también para conocer eh, como hemos dicho los valores que mm, coinciden con un determinado valor y los inferiores luego la pregunta que nos habíamos hecho antes de cuántos alumnos han suspendido lo que haríamos es irnos al valor eh, justo eh, de suspenso 4 y menor la frecuencia acumulada pues en este caso sería 3 con lo cual tendríamos ya respuesta para esa pregunta por la diferencia, si sabemos que tres son suspensos y que tenemos un total de 20, pues los aprobados en este caso serían 17. El problema que plantea la frecuencia absoluta acumulada es que no se puede utilizar con variables cualitativas nominales. Y esto es así porque las cualitativas nominales no las podemos ordenar. Todas las categorías tienen el mismo valor. Por lo tanto, al no haber otra que sea inferior no puedo acumular los valores inferiores al que esté midiendo. Eh, bien, hasta ahora hemos visto ya cómo poder calcular el número de personas que han tenido un determinado valor con la frecuencia absoluta y el número de personas que han tenido un determinado valor, en este caso por ejemplo 6, y todos los más pequeños. Pero, ¿cómo calcularíamos ahora el porcentaje que supone sobre el total de la población o en este caso de nuestra muestra de 20 esos resultados bien para ello lo que vamos a hacer es calcular la frecuencia relativa para calcular la frecuencia relativa que me dé ese porcentaje lo que hago es dividir la frecuencia absoluta de un valor entre el número total de datos que tengo luego en mi tabla anterior hemos dejado un poquito en sombra la frecuencia absoluta acumulada porque ahora no nos va a hacer falta, lo que hacemos es que la frecuencia absoluta la dividimos, la frecuencia absoluta la dividimos por el número total de casos observados. Entonces 0 entre 20 me va a dar 0, 1 entre 20 me va a dar 0,05, 2 entre 20 0,10 y así sucesivamente esto también lo podemos expresar en porcentajes de forma que multiplicamos por 100 y ponemos el por ciento y así obtendríamos el porcentaje de resultados que ha tenido cada uno de los valores es muy útil también con variables cualitativas nominales por ejemplo si yo tengo en extraescolares y quiero saber qué porcentaje de alumnos matriculados Supone la piscina sobre el total, pues lo que haré es ver mi variable piscina y mirar la columna de frecuencia relativa. Sé que el 10% de los alumnos matriculados lo están en piscina. La frecuencia relativa nos dice el porcentaje de casos que coinciden con un determinado valor, pero ¿qué haríamos para saber el porcentaje de alumnos que han suspendido, es decir, en este caso necesitaríamos saber el porcentaje correspondiente a el mayor número suspenso, 4, y a todos los inferiores. Para eso lo que hacemos es, de forma análoga como hemos hecho antes, calcular la frecuencia acumulada, en este caso de la frecuencia relativa. Para ello podemos hacerlo de distintas formas. Eh, podríamos hacer sumando la frecuencia relativa de todos los valores, eh, perdón, de ese valor y todos los valores inferiores a él, es decir, sumar 0 más 0 más 1 más 05 más 0 y me daría 15, o podríamos ir haciendo, como en el caso anterior, a la frecuencia acumulada, justo en el número anterior, 0,15, sumarle la frecuencia relativa que tiene mi valor ahora. Entonces 0,15 más 0 me da 15 también. Otra forma de calcularla diferente sería hacer el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada y el total de valores que yo tengo. Eh, en este caso sería pues, similar a como lo hemos hallado antes. Veríamos cuál es mi frecuencia acumulada y lo dividiríamos entre el número de observaciones que tenemos. 1. Entre 20 me daría 0,05. 3. Entre 20 me daría 0,15. De la misma manera otra vez 3, 3, 5. Entre 20 me daría 0,25. Y así sucesivamente. Aquí puedo tener en cuenta también dos cosas. La suma de las frecuencias relativas, si está expresado con decimales me tiene que dar una o si está expresado en porcentajes me tiene que dar 100%. De la misma manera, a como ocurría con la frecuencia acumulada que acababa dándome el mismo número de observaciones, la última frecuencia relativa acumulada me tiene que dar 1 o 100%. Si lo expresamos en porcentaje quizás lo vemos un poquito más fácilmente. La suma, puesto que son los porcentajes de gente que ha obtenido un determinado valor, si los sumamos todos me tendría que dar uno o 100% y la última frecuencia acumulada tendría que ser 100%. La frecuencia relativa acumulada, por tanto, como hemos dicho, es muy útil para conocer el porcentaje de un valor y todos los menores a él. Entonces podríamos responder a esa pregunta que nos hacíamos antes de qué porcentaje de alumnos ha suspendido. Miraríamos el número más alto suspenso, que es 4, y hallaríamos su frecuencia relativa y sumaríamos todas las frecuencias relativas de los valores inferiores. En este caso sería 15%. Por la diferencia con el total del 100%, pues sabríamos que si el 15% ha suspendido, el 85% habrá aprobado. Eh, otro de los problemas que plantea la frecuencia relativa acumulada, igual que la frecuencia absoluta acumulada, es que no se puede utilizar con variables cualitativas nominales, porque no tendríamos valores inferiores a otros. Todas las categorías valdrían lo mismo. Y con esto habríamos llegado al final del video tutorial sobre la tabulación de datos y sus frecuencias. Muchas gracias.